Notas en Tecnología del 6 de Septiembre de 2018 Google busca estudiantes mexicanos para pasantías Puris Librem 5 llegará en Abril de 2019 con una apuesta total para Linux y su privacidad Ya está disponible la nueva versión de VLC Media Player 3.0.4 una vulnerabilidad en Chrome deja expuesta a millones de redes Wi-Fi iPhone XS Max nombre posible para el modelo de 5.6 pulgadas Samsung presentará su teléfono plegable alerta de WhatsApp un nuevo malware puede robar tus archivos Canon se pone las pilas y vuelve al mercado de la fotografía profesional y por último, ¿Qué significa Google? Estas son algunas notas más relevantes en cuestión de tecnología. Así de rápido y directo, Coyo García se despide. Que tengan un exitoso día.